que luego pueda ser trasladada a un escenario de análisis y de resoluciones que mucho más importantes y que no sea nivel superior. Queremos ¿Sí? agradecerles la presencia bienvenidos también a ¿Sí? Esperamos que trabajen de la mejor manera. Mi nombre es Andrea Macías y esperamos contar con su ayuda para realizar. Que... y Este Parlamento con otros criterios para construir una sociedad más no llena de amor y es la que Thank you.